Uno de los protagonistas principales en este proyecto es el RUF, es esa vida que se da en la noche. Por eso es fundamental que tengamos espacios sociales donde se dé la comunión, que tengan minibar, que tengan jacuzzi, que tengan terraza, que tengan espacios abiertos para poder festejar esos momentos especiales que tenemos durante todo un año, de manera que eleve la calidad de vida de cada uno de los inquilinos que se encuentran dentro de la edificación.